estamos en nuestro lunes de la práctica de relajación, concentración y meditación. Entonces, les invito a parar un momentito, eh, ponerse cómodos, ponerse cómodas y vamos a hacer un ejercicio para nuestro bienestar. Ahí donde estamos, vamos a procurar volver a respirar profundamente, Inhalando profundo, exhalando, ojalá por la nariz. Nuevamente inhalamos profundo, exhalamos. Vamos a ir relajando poco a poco desde la cabeza hasta los pies. Visualizando como si agua tibia cayera desde la nuca. Agua tibia que relaja la cabeza. Relaja el cuello. Suelto las tensiones de los hombros como si el agua tibia cayeran los hombros y los relajara. Suelto las tensiones de los brazos, de la espalda, liberando todas las tensiones, como si esa agua tibia recorriera la espalda. Suelto, aliviando desatando todos los malestares que pueden haber allí. Visualizo como si esa agua tibia cayera por el pecho, el estómago, liberándolos de toda tensión. Relajo. Suavemente, esa agua tibia, la visualizo recorriendo las piernas, los pies, relajando totalmente las piernas, los pies, los dedos de los pies. Inhalo profundo y relajo. Suavemente voy a llevar mi mente a un lugar que para mí signifique ser libre o que en mí refleje libertad. Visualizo un lugar de libertad. ¿Cómo sería ese lugar? Un lugar de absoluta libertad. Suavemente voy a visualizar que yo estoy en ese lugar de libertad. Por un momento, desde allí, voy a liberarme de todos los roles que desempeñé el día de hoy. Como un actor cuando regresa a su casa o una actriz ya no interpreta más papeles, ni más guiones, se desprende de un traje. De la misma manera, voy a visualizar que yo, el ser, la conciencia, el alma, Voy a desprenderme del traje de ser. Cualquier rol que hice durante el día de hoy. Ya sea bueno malo, es sencillamente un papel. como si yo fuera una actriz o un actor en la obra de la vida. Voy a liberarme de todo lo que carga ese rol, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea con cualquier persona y en cualquier contexto, yo solo soy, no soy ese rol y me desprendo de él tan fácil como si fuera un traje. De la misma manera, todo lo que aprendí asociado a este cuerpo, a la cultura, hay tantas cosas que son aprendidas y que me limitan. Y visualizo que todo eso que aprendí son solo características de un papel. Como cuando alguien tiene que desempeñar el papel de un profesional o del de una nacionalidad. Pero yo no soy un país. Yo no soy el sexo de este cuerpo. Yo no soy la edad. Nada de eso me limita ahora. Voy a desprenderme de ese traje que me ajusta, me aprieta. Y en muchas veces, ocasiona tensiones. Cada vez me siento libre de ser lo que soy. Cada vez me siento más yo, el verdadero ser. Y hay cosas sutiles que me atan, expectativas que yo misma o yo mismo tengo acerca de mí. Que yo a veces impongo sin darme cuenta cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar. Y a veces hay mucha culpa que también me limita. Expectativas de complacer a otros, de vivir por otros. Y también expectativas de que otros cumplan lo que yo espero. Y eso me ata en cadenas de miedo, de frustración o de enojo. Voy a liberarme de todas esas expectativas. Yo soy lo que soy. Y cada ser tiene su propio papel. Perfecto, único. Y dejo a un lado esta necesidad de quedar bien a otros. Por un momento me deshago de esa atadura. Y sencillamente, con total libertad y humildad, voy a reconectar con la Verdad de mi interior. Porque sin todo eso, yo conecto con algo que siempre está en mí. Eterno. Imborrable. mi esencia, el alma, la verdad de quién soy yo. La mente. Es tan hermosa herramienta, pero tan influenciable por todo lo que pasa afuera. Por un momento, hago que mi mente conecte con la esencia. Esta parte interior, eterna, sutil, el alma, que soy yo. ¿Cómo es el alma? ¿Qué color tiene el alma? ¿Tiene peso o no tiene peso? el alma cuando pienso en ella qué imagen me viene el alma lo que soy es transparente sin Ataduras, energía limpia, libre, suave. El alma no puede ser dañada por nada físico. El alma es energía pura, pura energía, invisible al ojo humano. es esa fuerza incógnita, constante. Yo siempre soy alma. Y no importa cuántos cambios sucedan externamente. ¿Cuántos roles tenga que desempeñar en mi esencia? Yo soy solo energía. Más allá de la máscara del ego, no hay nada que probar, nada que temer. Puedo sencillamente ser Luz. Aquí hay paz. Aquí hay total tranquilidad. Aquí recupero el control de mi ser, de mi vida, de cómo quiero vivir. Me visualizo libre de ser lo que soy. En esa libertad hay dicha, felicidad, vivir sin miedo, vivir libre. en esta conciencia siento que la vida es un regalo. La vida es un juego. Cuando hay paz, Cuando soy valiente, cuando tengo ese coraje interior, tengo entusiasmo en esta conciencia de total libertad, veo a la distancia el papel que estoy desempeñando en esta vida, en este tiempo, con buen humor hasta me puedo reír de mis propios errores o situaciones triviales que a veces me angustian. Todo es temporal. Es solo un papel. Y tengo un papel. Es mi papel. De alguna manera es mi misión. Y lo aprecio. Porque mi papel es perfecto para mí. Cuando lo observo a la distancia. Desde esta libertad interior. Lo veo con buen humor. Con levedad. Y sé que estoy haciendo lo mejor que puedo Y valoro los esfuerzos que hago Para desempeñar mi papel Pero a veces me lo tomo tan en serio es solo temporal. Cuando lo veo a la distancia, puedo ver que debo disfrutar desempeñarlo. Sentir ganas de desempeñarlo. Al igual que una actriz o un actor, se entretienen desempeñando su rol, pero no se apegan a este, Porque lo único eterno es la energía divina del alma, ese rol externo dura poco. Y en esta conciencia. Puedo enviar mis buenos deseos a mi propio ser. Porque está haciendo lo mejor posible. Y sé que lo hace. Le mando a mi propio ser el deseo que sea feliz, que a cada segundo se sienta bien, que logre estar en paz, que viva libre de obstáculos. que sea lleno de amor y siento que cuando estoy en este estado de enviarme a mi propio ser lo mejor, también hay una voz espiritual suprema que viene de la fuente del Ser Supremo de Dios. Que le da fuerza a esa voz y que dice, sí hija, sí hijo, estás haciendo lo mejor que puedes, bien hecho. Sí hija o sí hijo, que seas libre, feliz. que cuando sea que necesites, recibas esta ayuda de la fuente de Dios, que está siempre disponible para ti. siento esa compañía divina es mi amigo que me libera que me acompaña que me guía porque este papel o esta misión no la tengo que hacer sola siempre hay ayuda de este amigo espiritual, del alma suprema, Dios. Cuán agradable es sentir su energía, su presencia, cuán reconfortante para el corazón. Suavemente vuelvo a sentir esta libertad de vivir Siendo lo que soy Cuánto alivio Sencillamente ser observando mi propio cuerpo a mí la conciencia el alma en este cuerpo y agradezco a este cuerpo por ser el instrumento con el cual estoy haciendo mi papel Om es decir soy paz. <SILENCIO>